pusieron 50 gramos de perico y soy del ayuntamiento eh, la dirección de control de droga que me tienen odio me tienen alto esa gente Sí, me partía la quijada la una partida partida y muchos golpes allá atrás me partí en mi quijada que no duermo yo lo que vendo es chile la calle y me tienen en zozobra Sí, sí, muchos golpes me partí en la quijada no duermo eh, Sí, me tienen odio me tienen odio Pablo alfonso valga marte allá la bocina